Economía. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sostuvo que su gestión busca dejar la mayor cantidad de recursos posibles para el próximo gobierno, al cual le advirtió que el Fondo Monetario Internacional le pedirá prudencia fiscal. Además, dijo que la desocupación no es tanta como en 2015 y minimizó el pago de la deuda. En los cuatro años, también esta cifra oficial del INDEC, se crearon 1.250.000 puestos de trabajo que no fueron suficientes para absorber al millón mil de gente que se incorporó al mercado de trabajo, ya sea por crecimiento vegetativo como por voluntad de, de acceder a de buscar un empleo, con lo cual, digo, la desocupación no es tanto más alta ahora que, que, que en 2015. El mercado laboral la ajustó más, si quiere, para darle también eh, un panorama completo vía, en los últimos dos años, vía salario real, que cantidad. De empleos. La deuda argentina es más o menos pública, es más o menos un 75% del producto. Eso no es una deuda impagable, ni mucho menos. Es una deuda muy razonable para un país eh, como la Argentina. La deuda es para pagar el déficit, no hay un periodo insondable de fuga. Eh, digo, la fuga se produce, la fuga, la llamada fuga, que es dolarizarse, o sea, pasarse de pesos a dólares, usted yo, eh, los fondos de inversión de afuera, todos es lo mismo... Aumentos. El Gobierno Nacional postergó de nuevo el aumento previsto para las tarifas de gas que estaba anunciado para enero. Según la resolución publicada este lunes en el boletín oficial, el alza se aplicará durante febrero. Sindicales El dirigente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, puso reparos en la posibilidad de que el sector empresarial pueda dar un bono de fin de año a los trabajadores al advertir que no todos los sectores están en las mismas condiciones y se mostró expectante con el acuerdo social convocado por el presidente electo Alberto Fernández. Yo creo que, hablar de un bono generalizado de fin de año, no sé si todas, como te decía, ni todos los em sectores, ni todas las empresas, ni todas las producciones están en las mismas condiciones. Creo que eso, lo más interesante es dejarlo o verlo de que cada sector pueda trabajar. Internacionales Uruguay Contabilizado el 100% de las mesas, la alianza encabezada por el Partido Blanco que conduce el conservador Luis Lacalle Pou gana las elecciones en el país vecino por ínfimos 28.666 votos de diferencia sobre el postulante del Frente Amplio Daniel Martínez Existen unos 32.000 votos observados que deberán resolverse durante el central escrutinio definitivo a cargo de la justicia electoral uruguaya. El dato es que son más los sufragios observados que la diferencia entre ambos postulantes, por lo que se descuenta un recuento que ambas fuerzas mirarán muy de cerca, cuyos resultados estarán entre el jueves y el viernes de esta semana. Luis Lacalle Pou, del Partido Blanco. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que nuestro punto de vista es irreversible. Eso es lo que nosotros queremos para el país y por eso esta semana si supimos perder, sobre todo hay que saber ganar. Y eso es lo más importante. Daniel Martínez del Frente Amplio. Los sí vecinos deja esta lección. Me parecía para algunos que iba a ser otra cosa, es que no habrá la fuerza política que gane, que sea electo presidente, en ninguna de las dos opciones va a tener para llegar al 50% casi con seguridad de los votos. Lo que indica que tenemos la tarea histórica de buscar los entendimientos y las construcciones que nos permitan pensar en un solo país, en un solo Uruguay, ...gobernar para la gente. Gobierno. El Gobierno Nacional. ...aceptó formalmente la renuncia de Adolfo Rubinstein... ...como secretario de Gobierno de Salud... ...luego de que el exfuncionario... ...dejara su cargo molesto por la derogación... ...de la reglamentación del protocolo de interrupción legal del embarazo. Por el momento, el gobierno no nombró un reemplazante... ...y la Secretaría de Salud quedará a Céfala. Aumentos. El domingo primero de diciembre... ...volverán a aumentar los combustibles luego de la autorización del gobierno para un nuevo incremento, algo que provocará que la nafta premium ya supere los 60 pesos en todo el territorio nacional. El mes pasado, los combustibles habían sufrido ya dos aumentos. Política Exterior. Los dos hijos del presidente exiliado Evo Morales llegaron a la Argentina luego de que el gobierno de facto de Bolivia resolviera la autorización para que salgan del país con las debidas garantías. Evalis Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo, ambos de 25 años, estaban asilados en la Embajada de México en La Paz y se especulaba con que viajaran a reunirse con su padre en ese país, pero finalmente tomaron la decisión de venir a la Argentina. Juan Aldemar Balda, cónsul boliviano en Buenos Aires. Por temas también de seguridad, ya que en Bolivia, reitero, no existe garantías alguna alguna para ninguna persona. Todos los dirigentes, líderes políticos, las familias de, los, de las máximas autoridades del gobierno de EU están siendo sujetos de persecución y obviamente lo que están haciendo es refugiar en los espacios más adecuados, más convenientes, donde mm -hmm. tengan algo de paz, algo de tranquilidad, sin que esto signifique dejar de lado la lucha que debemos realizar todos y todas porque en Bolivia se podrá restablecer la democracia y el Estado del Derecho. Ciudad Se hará un cambio en la medición del ABL y ahora aumentará mes a mes. De esta paulatina manera, todos los meses subirá el impuesto para los vecinos porteños y se actualizará con el índice de inflación que corresponde a los cinco meses previos. Para enero, se prevé un aumento del 3,4%. El gobierno porteño, además, reducirá el descuento del 10% para aquellos contribuyentes que pagaron todas las cuotas en tiempo y forma del año anterior, por lo cual, el beneficio solo será del 6,6%. Contra las violencias machistas en todos los ámbitos como consigna... ...acompañada por el repudio al golpe de Estado de Bolivia... ...y el apoyo al pueblo chileno... ...miles de mujeres y activistas de organizaciones feministas... ...sociales, culturales y políticas... ...se movilizaron hasta Plaza de Mayo... ...para visibilizar el Día Internacional... ...de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y hace varios años que estamos acá... ...los 25 y esperamos que... ...en algún momento este día pase de ser un día de lucha... ...y un día de, de, de pedido eh, por nuestra seguridad hacer un día de celebración y de recuerdo de una historia pasada. Eh, todos los años tenemos esa esperanza. La realidad es que al día de hoy nos siguen matando, seguimos teniendo femicidios, transfemicidios, travesticidios eh, y esperamos que en algún momento eso pare, eso pare. Política. Alberto Fernández volvió a mandar un fuerte mensaje al Fondo Monetario Internacional al confirmar que rechazará la continuidad del acuerdo stand-by interrumpido en agosto por el cual el organismo debía girar algo más de mil millones de dólares hasta comienzos de 2021. Si vos tenés un programa porque estás muy endeudado, vos crees que la solución es seguir endeudado, endeud, endeudándote. No es la solución, esto sí. Y a ir más o menos como el tipo que ha tomado mucho y está un poco borracho. La solución no es seguir tomando vino, ¿eh? la solución es que dejes de tomar. Pero a mí me parece que la primera regla que tenemos que tener nosotros es dejar de pedir dinero. Hay un punto donde vos decís y que voy a ir a pedir, on, tengo un problemón y voy a pedir mil millones más. Yo lo que quiero es dejar de pedir, que me dejen pagar. Yo no quiero firmar acuerdos que no vamos a cumplir. Eso es acuerdo, ya lo firmó Macri. Firmó uno, dos, tres, no cumplió ninguno. Yo quiero firmar uno que lo podamos cumplir. La primera regla para cumplir, lo, lo único que tenemos que hacer, que cumplir, es decir, no me presten más plata, pero déjenme desarrollarme para poder pagarles. Están siempre con esto. El coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández, Nicolás Trota, se refirió al armado del gabinete que se conocerá en los primeros días de diciembre y señaló que Gustavo Vélez va a tener un rol importante en el poder ejecutivo. Es una persona que ha, que ha restablecido un vínculo de mucha confianza con, con Alberto Fernández. Yo no puedo ser objetivo con, con Gustavo porque lo conozco hace más de 25 años, trabajé mucho tiempo junto a él y creo que es una persona... Sumamente valiosa que estos últimos 10 años, a partir de responsabilidades en, principalmente en el Banco Interamericano de Desarrollo y luego dirigiendo en, en Buenos Aires durante más de 5 años un instituto del BID, ha también generado un, una fuerte agenda vinculada a lo que debe ser una, un, una Argentina. ...de desarrollo, sobre la planificación... ...los aspectos del desarrollo tecnológico... ...y creo que va a ser un aporte muy importante... Para, ...para el futuro gobierno. Economía. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza... ...admitió mediante metáforas... ...que tanto la inflación como la pobreza... ...aumentaron en el gobierno de Mauricio Macri... ...aunque por su parte... ...afirmó que otros puntos fueron favorables... ...en la economía argentina... Y que según él le dejan a Alberto Fernández una herencia favorable. Muy bien, la fachada de la casa, o no, la cosecha, si debes conocer metáfora, ha sido magra en términos de, de resultado de bienestar. Pero reconocemos que, que la pobreza es mayor de la la también, la actividad no recuperó como planteábamos, en materia de, de siembra pero que subterráneamente hay raíces que este, son las que determinan las ramas y las hojas de, de los próximos años. Como todo gobierno democrático, una gestión económica, imagina que tiene luces y sombras. Educación. El secretario general de UTE, Eduardo López, advirtió que en la ciudad de Buenos Aires existe una importante faltante de vacantes en las escuelas públicas. ...y denunció la falta de respuesta del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Ayer lunes volvía a vuelta de correo si tu hijo tenía vacante o no o estaba en lista de espera. Bueno, llegó a todos, está en lista de espera. Te digo, hace cuatro, tres, 2 y un año, 15, 17, 19 mil y 22 mil vacantes. O sea, cuando pasan los años así, baja la curva de presupuesto educativo todos los años en la ciudad... ...y sube la curva de falta de vacantes... ...arriba de, ...como fue el año pasado 22.000... ...este año va a ser... ...y bajó otra vez la curva de presupuesto... ...el año pasado... ...va a ser arriba de 25.000. Aumentos. Desde el sector panaderil... ...advirtieron que los pan dulces... ...de carácter artesanal... ...tendrán un fuerte incremento... ...por el alza en la materia prima... ...por lo que su precio para estas fiestas... Oscilará entre los 1.300 y los 1.500 pesos en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Gastón Mora, titular del Centro de Panaderos de Avellaneda. Históricamente, el del de precio del pan dulce no se fijaba por lo que valía el kilo de almendra. Hoy eh, te encontrás con almendras que oscilan entre los 1.300 pesos y los 1.500 pesos el kilo. Así que un pan dulce elaborado artesanalmente con frutos secos. Lo, lo que corresponde es que, que esté dentro de ese parámetro. Política. El presidente del bloque Frente de Todos en el Senado, José Miguel Mayans, reconoció que se vive una situación muy difícil para el país, pero también se mostró optimista, diciendo que es muy importante tener 41 senadores. Dicha cantidad es tener quórum y mayoría en todas las comisiones. Tenemos este nuevo gobierno, tenemos nuevo congreso. En primer lugar tenemos que trabajar por las, este, las presentaciones que hace el Poder Ejecutivo de las herramientas legales que necesita. Yo creo que la primera va a ser el presupuesto, porque allí se fijan pautas ya del camino económico del año 2020. ¿verdad? 2020. Eh, por ejemplo el IPC, que tiene mucho que ver con este, las paritarias nacionales, después por supuesto la política cambiaria, la política monetaria, este, la cuota parte que se va a hacer con respecto al tema de la deuda pública, este, también el tema, este, por supuesto, allí del sistema previsional, ustedes saben que este, tiene una situación que es altamente delicada, por el hecho de que de tener un fondo que tenía prácticamente un valor de mil millones de dólares, está en mil millones, aparte de la, lo que representa la preocupación del tema del endeudamiento público, así que este, estamos trabajando en eso. Economía Los números de septiembre en relación a las ventas registradas en supermercados y shoppings subraya la destrucción de la capacidad de compra de los argentinos. Según datos del INDEC, el consumo en supermercados cayó el 8,8% en septiembre respecto de igual periodo del año pasado y en los centros comerciales la caída fue del 3%. Provincia María Eugenia Vidal dio una entrevista a José del Río Secretario General de Redacción del diario La Nación Y en la conversación manifestó que pasado su mandato No quiere vivir de la política En su discurso, altamente edulcorado por Flores a su gestión Dijo que ya está buscando trabajo Porque más allá de, de los aciertos o errores que hayamos podido tener como gobierno Yo siento que hemos dejado todo lo mejor de lo que podíamos dar ...en estos cuatro años, no nos hemos guardado nada... ...somos un equipo que, que ha jugado hasta el último minuto del partido... ...y lo sigue haciendo... ...seguramente algún tiempo de vacación... Eh, ...vendrá así también largo... ...porque en estos años nunca pude tomarme vacaciones largas... ...con mis hijos... ...y, y después vendrá marzo y a partir de ahí... Estoy buscando trabajo Por supuesto algunas cosas empecé a ver Ya después de la elección No es que esté empezando ahora Digamos, No quisiera los próximos dos años o cuatro Vivir de la política Quiero volver a trabajar Por su parte El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof Realizó este miércoles Un acto en la Universidad de José Cepaz A 70 años de la gratuidad universitaria En ese marco se refirió a la herencia que recibirá del actual gobierno provincial. No solo acarreábamos durante muchísimo tiempo en la provincia de Buenos Aires problemas estructurales que no estaban resueltos, muchísimo tiempo. Pero sabemos también que en el último periodo cada una de esas dificultades, lejos de mejorarse, se agravó, se agravó. Había problemas en la salud, bueno, ahora hay más. Había problemas en la educación, hay más problemas en la educación. Había problemas con trabajo, con niveles salariales, había problemas con la infraestructura social básica, bueno, todo eso en este último tiempo se ha agravado. Es más, cuestiones que estaban relativamente incompletas o encaminadas, hoy se han convertido en emergencias, en urgencias. Estadísticas. El diputado Marco Lavaña, confirmado titular del INDEC, anticipó que la inflación del año próximo podría oscilar entre el 35% y el 40%, producto del efecto arrastre de la suba de precios del 55% con que cerrará 2019. El problema es la inflación. Si yo te digo un tipo de cambio de 60, para bueno, no ser el número de y una inflación de 4% por mes, a los 3 meses el tipo de cambio te queda retrasado. Tarde o temprano va a saltar de vuelta. Entonces la clave es cómo hacés para que se muevan juntos no. y bajar la inflación y mantener el tipo de cambio. Porque ahí no para competitividad. Si no, lo que vas a terminar pasando es que siempre los precios se van a terminar ajustando el tipo de cambio más, más alto. No. Por el paralelo o el contado con liqui. Y el oficial te lo dejan de mirar. Entonces la clave es cerrar la brecha y que acompañe inflación y tipo de cambio que vayan más o menos... Este, caminando de la mano ¿no? Arbia informa Economía El cierre de la 15 Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina estuvo a cargo de Miguel Acevedo y Mauricio Macri entre los que se observó una tensa cordialidad El titular de la UIA le recordó al presidente que con las políticas de su gestión la producción industrial cayó un 25% Hemos logrado una unidad en base a entender que nuestro foco tiene que estar puesto en las coincidencias que nos hacen crecer juntos, más que en las divergencias que nos paralizan y empobrecen. Argentina también está paralizada y magnificada sus diferencias, lo cual reduce nuestros horizontes y los objetivos. Creo que todos somos conscientes del sentido de la urgencia de la hora ...y que estamos comprometidos con buscar los consensos... ...para que esta vez logremos avanzar a paso firme en el camino correcto. Gobierno. El presidente Macri sostuvo que durante su gestión... ...se alcanzaron conquistas que son un antes y un después para todos... ...aunque admitió que su administración tuvo dificultades... ...que aún quedan por resolver en una nueva etapa... En otros aspectos nos hubiese gustado contar con más tiempo para ver los frutos de, de todo el esfuerzo. Todos los avances que logramos, todas las mejoras conquistadas fueron y son gracias al esfuerzo de todos los argentinos y en especial lo quiero resaltar una vez más a la clase media. Durante estos años los argentinos demostramos un enorme compromiso con generar entre todos pases sólidas, pases sólidas que nos obtuvieran en el largo plazo. Y hoy insisto... ...que estamos mejor parados de cara al futuro... ...porque nos apoyamos con firmeza sobre esos cimientos... ...que nuestro país necesita para crecer de manera sostenida... ...y empezar a resolver los problemas que nos ponen trabas... ...en nuestro camino, como dijo el presidente de la Unión Industrial... ...ya hace décadas. En tanto, Alberto Fernández, durante la conferencia de la UIA... ...adelantó que la industria tendrá un lugar central... ...en el próximo gobierno. Fue aplaudido por todo el auditorio... ...al adelantar cuál será el modelo económico a partir del 10 de diciembre... ...reactivar la producción, mejorar el crédito y limitar las importaciones. el mundo de los especuladores ganan muy pocos los que especulan... ...y quiénes son los que pierden, pierden los mejores... ...los que arriesgan y los que trabajan... ...y esa es la peor, la peor sociedad, porque premia a los que especulan. ¿Cuánto tiempo nosotros podemos seguir con esa lógica? Ni un día más. Ni un día más. No sé cuáles son las bases sólidas que nos dejan. Créanme que yo siento que camino en un pantano. Porque acá ni los bancos salieron favorecidos. Expectativa debe tener un ateo que no sabe qué le va a pasar después de la muerte. Y en la Argentina lo que hay es esperanzas. Están seguros que después del 10 de diciembre va a venir algo mejor. Y tienen razón. Tienen razón, que nadie entienda lo que digo como el deseo de vivir a puertas cerradas. Que nadie entienda lo que digo como el deseo de parar importaciones. Pero que todos entiendan que no voy a traer camisetas de China, zapatos de Brasil, o de China, o, o jeans de otro lado, o bicicletas de Corea, para que nuestros productores sigan cayéndose. No lo voy a hacer, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Y eso no es una economía cerrada. Eso es ser inteligentes. Vamos a profundizar el acuerdo con el Mercosur. Que el Mercosur en la coyuntura tenga presidentes que piensan distinto, no me hace perder de vista la importancia del Mercosur. Y ninguna disputa personal que yo pueda tener me va a hacer poner al argentino en el lugar equivocado. Judiciales. El juez federal, Daniel Rafecas, sobreselló a los ex jefes de gabinete, Aníbal Fernández y Juan Manuel Aval Medina, y al empresario Alejandro Bursaco, entre otros imputados, en una causa por supuestos delitos en la adquisición de derechos televisivos en el programa Fútbol para Todos. La decisión alcanzó además al ex coordinador del programa, Gabriel Mariotto, por el delito de defraudación a la administración pública. Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete. Se hablan de las contrataciones como las que estaban discutiéndose en este caso, de las Copa América, todo ese tipo de cosas. Hay una sola ventanilla, no hay nada para inventar. Y hay un solo valor que es el que está establecido. Y, y los trabajos que se hacen, se hacen en consulta con ellos. Aparece Lombardi por todos lados, después en la gestión de estos cráneos, todos este, inútiles y chorros. Este, diciendo eh, mire nosotros pagamos la mitad sí, claro, si compraste la mitad esa mesa judicial que se reunía los sábados en Olivos, para hacer daño que vayan y den las explicaciones en el lugar que corresponda no aceptar mansamente que, eh, aquellos que se ocuparon de la cosa pública no tengan cosas para decir este, o que te agravien, insultándote de todas maneras y tratándote de cualquier cosa y que después salgas por, por el lugar que corresponde los resultados que realmente le dieron la sido desde aquí en el momento. Cuando la argentina comienza a hacer gestos de esa característica y el mentiroso del presidente dice, a donde quieran escucharlo, que él, que la transparencia, de la justicia, mentira, han presionado jueces por los cuatro costados, han apretado a todo el mundo, han hecho cualquier cosa para que insulten y agraven a nosotros demasiado bien salió. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia.